Hola y bienvenido. Con este video te mostraré cómo renovar los artículos de la biblioteca a través del Internet. Cosas que vamos a necesitar. Una tarjeta de las bibliotecas del condado de Clácamas, que por su nombre en inglés se le conoce como Link. Número de PIN. Si no recuerdas tu número de PIN, pide ayuda al personal de la biblioteca una computadora o aparato electrónico con servicio de Internet. Lo que tenemos que hacer primero es abrir un navegador de Internet como Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome o cualquier otro. Aquí en la barra de direcciones Pondremos el URL que es lincc.org y presionamos enter. Este sitio web es el catálogo de artículos existentes en las bibliotecas del condado de Clácamas. Enseguida haremos clic en la opción Login que está localizada en la parte de arriba y la derecha. Entonces aparece esta ventana. En la primera línea, pondremos nuestro número de tarjeta de la biblioteca. Este se localiza en la parte de atrás, es el código de barras de la tarjeta de la biblioteca. En la segunda línea, pondremos nuestro número de PIN y haremos clic en el botón Login. Ya que estás en tu cuenta, tu nombre aparecerá en la parte de arriba. Si no aparece, es que no lograste centrar a tu cuenta y tendrás que intentarlo de nuevo en la opción Login. Estando en tu cuenta, vamos a hacer clic en la opción que dice My Account para ver todos los detalles de la cuenta. Ahora iremos a la sección de Checkouts, que se localiza bajo la barra de búsqueda. Aquí se encuentran los artículos que tienes prestados. Vamos a seleccionar las cosas que quieres renovar haciendo clic en el cuadrito que está al lado izquierdo de la foto del artículo. Ya que hayamos seleccionado lo que deseamos renovar, haremos otro clic en el botón verde que dice Renew. Y confirmaremos nuestro deseo de renovar los artículos haciendo clic en el botón Yes. Si el artículo que deseas renovar está reservado o en Hold, no podrás renovarlo. Asegúrate de que haya aparecido el mensaje de confirmación de los artículos que sí se renovaron. Si te encuentras en una computadora pública, asegúrate de cerrar tu cuenta haciendo clic en el botón Logout cuando hayas terminado. Gracias.